Estamos aquí realizando la transmisión, aquí atrás tenemos el stand de Claxo, donde pueden ver, pero hay muchísimos otros stands que están por el lugar y que pueden encontrarlos y que realmente es un placer. Eh, tu nombre, bienvenido. Sí, Eric Jiménez. Bueno, tú estás en uno de los stands, ¿cuál es el stand en el que estás? Así es, es de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la UNAM. ¿Y, y qué es lo que tienen de materiales aquí? Bueno, pues tenemos eh, diversos temas, eh, en sí, bueno pues nos enfocamos mucho en las cuestiones de ciencias sociales, humanidades, por supuesto, eh, todo lo que es cuestión de historia de México, eh, es una amplia gama lo que tenemos nosotros. Eh, también tenemos eh, algunos temas referente con los eh, autores griegos y latinos, que en este caso, bueno, tenemos la Biblioteca Escritorum, Greacorum Romano Mexicana, que es una pues, parte de nuestros acervos con eh, presencia en toda la mayoría de las librerías. A ver, vemos ahí uno de Frida, ¿lo podemos traer? ¿Tienes uno ahí? A ver qué es lo que tenemos, que, que me interesa. Vamos a mostrarlo a cámara. Escrituras de Frida Kahlo, selección, premio y notas, Raquel Tibol. Esta es una edición de ustedes. Así es, efectivamente, este eh, es una novedad que tenemos nosotros, en la cual eh, es escrituras. Todas las cartas que eh, elaboró Frida Kahlo, junto con todos sus amores, amantes, eh, amigos, amistades, pues eh, están aquí eh, recopiladas. ¿no? Muy interesante. A ver, traigamos uno más y ya vamos con nuestro próximo invitado, que está ahí en el set de Claxo TV, pero estamos haciendo una pequeña recorrida para ver algunos de los libros que, que tenemos. A ver, ¿qué, ¿qué otras cosas tienes aquí? ¿Qué es lo que tenemos para mostrar? A ver... Sí, mira, este, tenemos eh, Pehualoque Intlachialis. Te tengo que confesar que cuando vi el nombre, le iba a decir yo y decidí que lo digamos por la duda porque le iba a, seguramente le iba a decir mal. Sí, exactamente, bueno, pues es en náhuatl. Es, bueno, parte de... Este está en idioma náhuatl de la visión de los vencidos, que es esta edición. Y ah, hoy lo tenemos en los dos idiomas. En los, en los dos idiomas lo tenemos. Así es. Bien, perfecto. A ver, me encantan estos libritos así. Ahí miren, ahí lo podemos ver con un poco más de detalle, visión de los vencidos en esta edición en dos idiomas. Ahí el reflejo se fue, perfecto, maravilloso. Bueno, maravilloso, van a estar entonces aquí en la Feria del Libro hasta la jornada de mañana. Ah, Es correcto, aquí hasta mañana. ¿Cómo fue funcionando todo? Correctamente, eh, de manera exitosa. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Aquí tenemos entonces algunos de los, de los datos para poder tener idea de cómo está funcionando la Feria del Libro, qué es lo que está sucediendo, realmente con muchísimos materiales muy interesantes que ven que obviamente desde lo académico a otros lugares van a poder encontrar aquí en la Feria del Libro con una multiplicidad de stands. Pero nos vamos, ya nos vamos para allí, nos vamos hacia nuestro stand porque nos da la posibilidad en este caso de recibir a otro invitado. Miren lo que es mi papelito. Bienvenido, Patricio Calles Almeida, del Instituto de Ambiente de Estocolmo. Bienvenido a Claxo TV y muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias a ti, Gustavo. Eh, bueno, la, ayer tuvimos una charla muy interesante porque estuvimos hablando sobre la cooperación sueca y me parece que abre una posibilidad de pensar otras miradas. Digo, hay otros modelos posibles. Vivimos en un momento muy complejo en el cual algunas cuestiones parecen muy estandarizadas de cómo deberíamos pensar. Y cuando otros modelos se ponen en juego, me parece que le da un valor eh, fuerte. Y en ese sentido, entendiendo, y una de las temáticas que hablábamos tenía que ver con lo medioambiental. ¿no? Y hay como unas grandes temáticas que están dando vuelta en relación a lo medioambiental que tienen que ver cómo se posiciona nuestra América en las cuestiones medioambientales, eh, en territorios, que en muchos casos los combustibles fósiles parecen ser la única resolución para gran parte de esas cuestiones, y pienso en sectores como por ejemplo el sur de Argentina donde el viento es brutal, o sea, la, la posibilidad de aprovechar esos vientos para energías renovables, el sol constante, ¿no? Digo, ¿nuestra América está hoy en disposición de verse en energías renovables, de pensar un mapa diferente de lo medioambiental? Pues definitivamente debería. Este, en Latinoamérica se habla mucho de la justicia climática en el sentido de ser una región que no tiene mucha responsabilidad histórica en cuanto a emisiones de gas de efecto invernadero y además con economías muy basadas en el extractivismo y en la exportación de combustibles fósiles hacia otras regiones que sí queman muchos combustibles y contribuyen en gran medida al calentamiento global, ¿verdad? Entonces, nosotros nosotros lo que también tratamos de entender y apoyar a superar es el llamado locking de carbono, esto significa apoyar el día de hoy a inversiones en infraestructura y en activos de combustibles fósiles que tienen 20, 25 años de vida y que impiden que se hagan inversiones en otras, en otras áreas, como lo son las energías renovables, en apoyar las bioeconomías basadas en la inmensa diversidad que tiene la región también, para cambiar de modelo económico, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que... Qué es lo, cuál es la traba? Digo, porque entiendo que hay una disputa de poder cuando uno habla de cambio de modelo energético. Digo, hay muchos intereses, entiendo que hay una, una, un sinfín de industrias que funcionan alrededor de esos negocios. Entonces, cambiar energías renovables implica el ingreso de otros actores, pero la salida de algunos. ¿O los mismos actores se pueden reconvertir? Pues nosotros hemos identificado tres barreras súper importantes a este cambio. La primera es el tecnológico. Sin duda, la transferencia de conocimiento y la transferencia de tecnología es súper importante para poderlo hacer este cambio. El segundo, sin duda, es el apoyo institucional que hay a los combustibles fósiles y que se les continúa apoyando a pesar de tener otras posibilidades, ¿verdad? Entonces, a veces la tecnología ahí está, pero dado a lobbying o dado intereses particulares, no se logra hacer esta reconversión. Entonces, se necesita voluntad política que vaya más de un ciclo, en Latinoamérica tenemos el problema de ciclos que se interrumpen cada cierto periodo de tiempo y entonces no permite hacer cambios que vayan a mediano o largo plazo. Y una tercera también es la barrera cultural que tenemos en Latinoamérica hacia los combustibles fósiles, principalmente en regiones productoras, lo vemos en Colombia, lo vemos en México con el carbón, en, en el sur de México aquí también con la producción de, de petróleo, hay una identidad cultural y regional hacia la producción de, de estos combustibles debido a la historia de intereses económicos y de, y de desarrollo, ¿verdad? Y, a, mí, a mí siempre me gusta dar una posibilidad de, de tener una expectativa también positiva en ese camino. Digo. Eh, ¿Tú encuentras algunos ejemplos que nos permiten enmarcar de que hay algunos cami caminos o vías posibles que realmente nos permitan eh, pensar que hay otras posibilidades que ya se están efectuando en nuestra América? Pues... Recientemente tenemos el tema de Chile, en el cual ellos han hablado ahora con el cambio de gobierno de más que una transición energética, una transformación energética, que tenga ejes transversales que consideren también a las personas, que hablen de una necesidad, de una perspectiva ecológica en transformaciones y que están tratando de cambiar el modelo económico a uno que aproveche las energías renovables y la diversidad que tiene la región, para proveer nuevos insumos y nuevos recursos. ¿Cuáles son concretamente los, los intereses desde Estocolmo que permiten, digo, cómo es esa conexión que permite interpretar de qué es interesante, es necesario ver nuestra América? Digo, porque hay una conexión intelectual muy fuerte, eh, estratégica, entiendo también, digo, pero seguramente tú conoces más, digo, de, de por qué esa conexión tan fuerte y tan potente. Pues Latinoamérica sin duda es una región que, en tiene mucho que aprender del modelo sueco en sus transiciones energéticas y también en sus transiciones industriales. Por el tema, por ejemplo, el rol que tomaron los sindicatos en Suecia para apoyar los, los, los procesos de transición, ha sido un tema que en Latinoamérica es altamente relevante. Entonces, poder transmitir los aprendizajes de qué fue lo que se buscó, cómo se buscó y cuáles fueron los resultados que lograron que la participación sindical eh, lograr que las transiciones tuvieran éxito, transmitir ese conocimiento ha sido una parte súper importante desde el punto de vista sueco hacia Latinoamérica. En ese sentido, digo, me interesaría ahondar un poquito más en cómo fueron esas transiciones energéticas. Es interesante lo de los sindicatos, porque evidentemente lo que marca es la necesidad de generar eh, Alianzas mucho más complejas que una decisión política, que un movimiento social que presione. Digo, es una multiplicidad de factores que hacen llevar adelante un, un cambio de estas dimensiones. ¿Cómo fue allí? Pues, algunos aprendizajes que nos dejan estos procesos. Eh, el primero es que se tienen que apoyar a los trabajadores, a las comunidades de los trabajadores, a sus familias. Todo esto es súper importante para que tengamos un apoyo totalmente integral y no se haga un esfuerzo unilateral o bilateral de comunicación. También procesos participativos en donde todos los actores están sentados en la misma mesa no, y que no sea solamente una intención de comunicar lo que ya se decidió en una mesa política o en una mesa industrial o en una mesa privada, ¿verdad? Esas han sido lecciones súper importantes desde allá. O sea, es pensar que o sea, la sociedad, o sea, los movimientos de la sociedad civil solos no funcionan, la decisión política no funciona, hay que armar un engranaje complejo, digamos. Es mucho más complejo que un solo actor. Exactamente. Estos, a veces hablamos de las transiciones energéticas como procesos sociotécnicos. Y esto es precisamente la parte social de la que estamos hablando. No solamente cómo cambiamos tecnología, no solamente pensar en descarbonización o en reducir emisiones. Es pensar que los combustibles fósiles han tenido impactos en el medio ambiente, han tenido impactos en la disponibilidad y calidad de agua, es pensar en los efectos de la salud que hay, no solamente con la quema de gasolina o de carbón, sino en la producción. Muchas veces las zonas productoras de combustibles fósiles son las más alejadas de las ciudades, o son las zonas más desaventajadas, económicamente hablando, en infraestructura y muchas veces estos grupos no tienen una voz para comunicar el daño que se les está dando con la producción de combustibles fósiles. Es importante que todas estas ideas eh, coincidan para poder llegar a soluciones que consideren todos estos ángulos. Estamos hablando con Patricio Calles eh, Almeida, del Instituto de Ambiente de, de Estocolmo, tratando de profundizar en muchas de estas cuestiones para tratar de entender modelos, necesidades de pertenencias, cómo se ponen en jaque alguna de estas cuestiones. Pero pensaba, y te, te pregunto ahí, eh, en relación a los modelos eh, alimentarios, digo, entiendo que también tienen que ver con lo medioambiental. Tú ayer me contabas algo, ¿no? Por ahí las distancias inclusive de, digo, es maravilloso pensar en comer, no sé, un, eh, un kiwi o una banana de Ecuador en cualquier parte del mundo. Pero, digo, ¿cuál es el costo energético de eso, ¿no? de no pensar en consumos locales? El costo es súper grande. ¿Por qué? porque el transporte de comida, especialmente la que se tiene que refrigerar y empacar, que como suele ser el tema de frutas y verduras, es de lo que más contamina en las cadenas de producción de alimentos, en especial también cuando una región que exporta no solamente internamente, sino hacia el resto del mundo, es súper importante siempre considerar todos esos efectos y por lo mismo cuando consideramos hacia qué tipo de economías queremos transitar hablando de que sea un éxito, una atención energética, pues sería pensar qué involucra volver a ponerle un efecto tan grande a la agricultura en Latinoamérica. En el caso de Colombia, donde estamos basados, casi el 70% de las emisiones de gas efecto invernadero son del sector de agricultura y ni hablar del efecto que tiene sobre el uso de suelo, el efecto que tiene sobre la disponibilidad de agua, desvío de ríos, etc. Entonces, es parte de esa visión integral que hay que tener cuando pensamos en transiciones o transformaciones. Y pensaba en dos situaciones. La primera es, por ejemplo, la cantidad de envíos que se hacen al día de hoy por paquetería. Uno compra algo, un paquete, se arma y por ahí, para un mismo domicilio, 10 envíos diferentes de diferentes lugares. Digo, Parece como delirante pensar que no solo no aprendimos, sino que volvemos a un modelo que puede ser mucho más destructor que lo anterior. Totalmente. Y muchas veces este problema está basado en no aprovechar los activos locales que se tienen. No se considera lo que las comunidades ya valoran, lo que las comunidades ya tienen para basar nuestro, nuestro consumo y nuestras expansiones en esos mismos modelos que ya funcionan, ¿verdad? El querer a veces homogenizar países completos o regiones completas en patrones de consumo y disponibilidad de productos y, o de comida es también parte del de, de impacto y esta tiene un impacto muy, muy fuerte en, en, las, en, en el cambio climático. Digo globalización, ¿no? Serían como los daños de la globalización. En ese marco, y por último, y agradeciéndote enormemente por la entrevista, ¿en qué situación nos dejó la pandemia? Porque cuando arrancó la pandemia veíamos animales caminando en algunas grandes ciudades, casi como si fuese una imagen de referencia de que se suponía que esto iba a ser un cambio también en lo climático, ¿no? Bueno, unos meses de descanso para la brutalidad contaminante, ¿no? Lejos de eso... Los índices de contaminación parecen estar en peores lugares que antes, inclusive con parate de pandemia. ¿Y ¿Dónde estamos parados después de la pandemia y cuál es tu mirada hacia el futuro? Claro, pues lamentablemente eh, la industria de combustibles fósiles fue una de las que no se detuvo en la región durante la pandemia. De hecho, hemos cuantificado que han habido miles de millones de dólares en inversiones eh, sin condiciones para apoyar a combustibles fósiles en la región. Entonces, es por eso que han continuado las emisiones sin que tenemos todos estos problemas a pesar de este paro que hayamos vivido algunos o, o la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces, la visión hacia el futuro es que afortunadamente eh, tenemos una visión de los beneficios que puede traer un comportamiento diferente. Ya tenemos una evidencia clara y reciente, ¿verdad? El tema es que, y lo que hemos aprendido de otras crisis globales, como eh, algunas guerras mundiales, la recesión del 2007, la gran depresión, es que después de uno o dos años de reducción de emisiones, volvemos a nuestras tendencias de consumo y vuelven a aumentar las emisiones. Entonces la idea es aprovechar el momento que ya se tiene y los aprendizajes a veces dolorosos que tuvimos en este periodo para tratar de impulsar un cambio y acelerar las ideas con las que ya habitamos. Patricio, agradecerte enormemente por ayudarnos a reflexionar, a pensar algunas de estas cuestiones. Esperemos que eh, algunas de estas temáticas sirvan para, para repensar algunos modelos que decididamente parecen llevarnos a una lógica de autodestrucción, ¿no? Digo, si no nos repensamos, digo, estamos, en, estamos complicados. La evidencia es clara: vamos en mal camino y tenemos que reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles urgentemente. Patricio Calles Almeida del Instituto de Ambiente de Estocolmo con ideas de allí, de aquí, para pensar y repensarnos. Gracias por este encuentro. ¿eh? Gracias, Gustavo. Nosotros seguimos en Claxo TV, en vamos a hacer conexión ahora mismo con la carpa principal que está pasando en el canal número 2. Vemos en pantalla qué sucede ahí y seguimos en vivo desde la Feria del Libro en la novena conferencia latinoamericana y caribeña.